En el país, tres de cada cuatro viviendas son producto de la autoconstrucción. Esto genera problemas directos como la falta de iluminación, la mala ventilación o tener espacios reducidos dentro de la vivienda. Además de existir riesgos en el sistema constructivo, como colocar columnas o vigas de manera incorrecta. Y sobre todo, lo más visible. Tener una fachada improvisada adquirida por la forma progresiva de autoconstrucción. Pero tranquilos, todo esto se puede evitar planificando la construcción de tu vivienda con anticipación, a través de una documentación técnica que fundamentalmente contiene planos de ubicación y localización, planos de arquitectura, planos de estructura, más un estudio de mecánica de suelos planos de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas y de ser el caso planos de seguridad y evacuación o instalaciones mecánicas según la envergadura de tu proyecto. Además debemos contar con las memorias descriptivas de todas las especialidades y un formulario único de edificación. Contamos con profesionales competentes para acompañarte durante todas las etapas, desde la conceptualización y durante todo el proceso constructivo de tu proyecto. Creemos que cada proyecto es una nueva oportunidad y merece ser diseñado de tal forma que mejore tu estilo y calidad de vida. Disfrutamos ayudarte y ser parte del sueño más importante de tu vida you